Hola, soy Raúl de iPhone Digital y hoy voy a explicarte cómo funciona el Apple Care, el servicio de cobertura de garantía de Apple, eh, cómo puedes comprarlo más barato, cómo tienes que activarlo y realmente cómo funciona. Al final del vídeo igualmente te vas a dejar un bonus. ¡Empezamos! Si vas a comprarte un producto Apple, un iPhone, un iPad o un iPod, también incluso un MacBook Pro, etcétera eh, o ya tienes uno y tiene menos de dos años, pues te interesa realmente que conozcas para qué sirve el AppleCare, el servicio de, de cobertura de garantía nosotros eh, lo contratamos para cuando compramos un, un iPhone 6 y la verdad que ha venido bastante bien y te da bastante seguridad eh, realmente el AppleCare es una ampliación de la cobertura pero es como un servicio de garantía premium, ¿de acuerdo? Entonces eh, dependiendo de tu país o eh, dependiendo también de donde estés situado, normalmente es un año de, de garantía eh, Luego, pues si contratas el AppleCare, normalmente te lo amplía a un año más, es decir, un año adicional Por lo tanto, en total tendrías dos años de cobertura Realmente lo bueno que tiene el AppleCare es, si tienes algún problema eh, pues de defecto de fábrica Por ejemplo, si deja de funcionar los auriculares, eh, la pantalla funciona mal, no se oye bien eh, bueno, los, los altavoces, etcétera, te lo cubría este, este servicio, eh, si se te cae, si es algún problema que ha sido producido por ti, o si se moja, etcétera, eso ya no entra dentro de la cobertura. Eh, bien, el, el Apple Care, en la cajita, la parte de, de atrás, te explica realmente en qué consiste la cobertura, eh, te lo voy a decir. Eh, como te he comentado, normalmente viene un año de garantía, con AppleCare serían ya dos en total. Y luego, también otra parte interesante es que el servicio de asistencia eh, telefónica normalmente son 90 días. Si tienes contratado el Apple Care, eh, se ampliaría en total a dos años. Eh, recomendaciones que tienes que tener en cuenta: primero, si vas a comprarte un dispositivo Apple fuera de tu país, es mejor que o sea, en Estados Unidos, es mejor que luego lo compres en tu país porque va a salir mucho más barato. Al final del vídeo te voy a decir los precios que tiene. El segundo y también el más importante de todo, tienes solamente un año después de comprar el producto para activar el servicio de Apple AppleCare, por lo tanto que no se te olvide de comprarlo justo o como máximo 12 meses después de haberlo comprado. Y luego pues ahora te voy a decir los precios que tienen algún tipo de reparación sin nada AppleCare y cuánto sería si tienes el contratado de AppleCare. Por ejemplo, eh, la batería, que esta es muy importante. Si la batería desciende su capacidad del 80% o menos, eh, con el Apple Care se te repararía de forma gratuita. Si lo lleva, si estás fuera de garantía, eh, sería unos 79 dólares. La conversión a euros, pues bueno, valería, lo puedes consultar en la página de Apple. Por ejemplo, el tema que he apuntado, la pantalla. Si tienes contratado el Apple Care, con, por ejemplo con un iPhone, Solo tienes que pagar 29 dólares para que te eh, hagan el cambio de pantalla. Si no lo tuvieses contratado, estaría entre 130 y 150 dólares. Si te das cuenta, realmente eh, vale la pena tener contratado el servicio de, de Apple Care. Vale, y luego, lo más importante eh, sobre el tema del, del Apple que Es el leído de la absoluta, porque son tanta información que, que nunca me, no me voy a acordar de todo. Sobre todo, el más importante de todos, si te vas a comprar el producto, eh, por ejemplo un iPhone en Estados Unidos que sale mucho más barato, si no tienes el AppleCare, no tienes cobertura internacional con la garantía, pero si contratas el servicio de Apple Care, tienen un apartado en el cual la garantía ya se amplía de forma internacional. Es decir, si te lo compras en Estados Unidos y luego te vas pues eh, a México, España o, o cualquier otro país fuera de Estados Unidos, también puedes hacer el uso de, del servicio de atención del AppleCare. Eh, te digo bueno, ahora los precios que tienen el AppleCare dependiendo del producto de Apple. ¿vale? Eh, puede ser que varíe en función de la página web, lo vienes en Estados Unidos o en España Son precios aproximados Te voy a poner también aquí algún eh, texto para que también te lo vaya recordando ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el más caro de todos, uno que he visto, por ejemplo, el MacBook, ¿vale? Sería 249 eh, dólares Casualmente la conversión no la hace Apple y costaría también 249 euros eh, Luego, por ejemplo, para un iPad serían 79 euros en dólares en la página oficial de Estados Unidos serían 99 dólares. Como ves sale mucho más barato comprarlo eh, pues en euros. Luego, para el iPhone, eh, yo estaba viendo y para el concreto solo me aparecía para el iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S y iPhone 6S Plus. Serían 129 eh, dólares. Lo he en Apple España y serían para el iPhone, en cualquier iPhone, no ponía ningún modelo en concreto, 70 euros. Eh, como ves, bastante mucho más barato. Y luego para el iPod serían 60 euros o 59 dólares. Pues esa es toda la información. Es importante que contrates el Apple que sobre todo si te has comprado un producto que tiene menos de dos años, si te lo vas a comprar en Estados Unidos. Y eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, deja un like o suscríbete al canal para tener más consejos y trucos sobre Apple, iPhone, iPad y iPod. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!